Una vez nos autenticamos dentro del catálogo en línea, el sistema nos identifica con nuestros nombres y apellidos, seguido del material bibliográfico que tenemos en préstamo, el título, el autor, la fecha de evolución, la opción o la fecha en la que se puede hacer la renovación del material por el mismo tiempo de préstamo inicialmente. Recuerden, que las renovaciones solamente se permiten una vez por préstamo. En la parte izquierda de la pantalla tendrá acceso a un menú personal donde usted podrá crear listas sobre los materiales bibliográficos de su interés. Ésta las podrá compartir dejándolas públicas o privadas. También puede realizar sugerencias de compra. Aquí se le solicitará información principal el título, el autor, el año de publicación, la edición, si tiene acceso al SBN, lugar de publicación, entre otros. En la parte final, usted debe escoger la razón de la sugerencia de cómo. En notas, debe justificar el por qué requiere el material. Luego, envía su sugerencia. Después, podrá visualizar la tramitología del material que usted recomendó a Biblioteca para comprar. En Estado, se visualizará si fue aceptada o rechazada su sugerencia de compra y el porqué. Regresando al menú principal dando clic en el escudo de la universidad, podremos navegar en las demás herramientas y recursos electrónicos.